El punto de vista de la actualidad África Fundación Sur La editorial Recordamos estos días tres realidades importantes El día mundial contra la desertización y la sequía El día 17 El día 18, el día mundial de la caridad Y el 20, el día de los refugiados ¿Por qué nos limitamos con frecuencia a recordar estas realidades y luego a dar alguna limosna y nos olvidamos. ¿Por qué no vamos a la raíz a intentar sanar las raíces del mal, porque nos contentamos con vendar las enfermedades? Los economistas y pensadores de hoy nos dicen, como el Papa Francisco, que lo fundamental es situar al ser humano en el centro de toda política y de toda economía, y no un ser humano cualquiera, un ser humano no egoísta sino solidario y responsable, que cuida de los demás, se preocupa por el bienestar de los demás. Lo que necesitamos es, primero, que haya menos emergencias, menos eh, desempleados, menos personas marginadas y traficadas y abusadas, y luego crear oportunidades de una vida digna. Por eso nos preguntamos qué, es, qué compromisos concretos tomamos para cuidarnos de los demás, para crear oportunidades para cuidar del planeta, de los bienes que tenemos el agua dulce que ya escasea, los árboles, las carreteras, los bienes comunes ¿Cómo los cuidamos y acogemos a los inmigrantes que nos llegan? En resumen, yo diría más justicia social y menos ofrendas más compromiso real ...y menos promesas y recuerdos. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.